Buenos días, miércoles 14 de diciembre de 2022. El presupuesto 2023 a fuego lento, cuando la expectativa era que luego de un fin de semana con eventuales acercamientos y negociaciones, este martes se reinstalaría la decimoctava sesión de la Cámara de Diputados. Para avanzar en la aprobación del presupuesto general del Estado 2023, el presidente de esa instancia anunció una nueva postergación. Otra vez, por medio de un lacónico comunicado firmado por el diputado Jerjes Mercado, se hizo saber a diputadas y diputados que la reinstalación de la mencionada sesión no sería este martes 13 a las 18, sino que se realizaría recién el jueves 15 a las 10 de la mañana, sea por un tema cabalístico o por otro que se desconoce, este nuevo paréntesis volvió a alimentar los fantasmas que sugieren intentos de boicot, el renacimiento de viejas prácticas legislativas conocidas como megacoaliciones y el cruce de amenazas y agravios entre otrora colegas. En todo caso, las incertezas se aminoraron luego de que el pasado domingo en su audición radiofónica el expresidente Evo Morales adelantara que el presupuesto 2023 se aprobará y que solo es cuestión de tiempo. A propósito de fantasmas, consultada sobre el insinuado inicio de un trámite de personería jurídica por parte del Partido Socialista 1, la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia aseguró que ese órgano no recibió ninguna solicitud por parte de dicha organización. La vocal Chukimia recordó que de acuerdo a la ley 1096 de organizaciones políticas, quienes deseen dar vida a un partido deberán dar a conocer al órgano electoral el nombre de los fundadores y la declaración de principios del partido, sus colores y su logotipo, entre otros requisitos, para luego proceder al llenado de los libros con su militancia y así habilitarse para participar en procesos electorales. En todo caso, la vocal Chukimia insistió en que hasta ahora el tribunal no recibió un pedido de ninguna persona interesada en fundar el Partido Socialista 1. Un operativo de película. Cumpliendo el anuncio realizado horas antes, este martes el Ministerio de Gobierno efectuó un megaoperativo ...para recuperar un predio particular de 50 hectáreas que había sido tomada por avasalladores... ...en una zona en la que colindan los municipios de Santa Cruz y La Guardia. Fueron desplazados 565 efectivos policiales, 39 camionetas, 30 motocicletas, 14 micros y un dron para registrar el área... El resultado fue la retoma del predio que pertenece a la familia King, además de la detención de 13 personas, la destrucción de las cercas de 200 viviendas precarias que habían sido instaladas por los avasalladores y el secuestro de machetes, palos, cuchillos y explosivos, entre otros elementos. A tiempo de presentar los resultados del operativo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que el Gobierno Nacional actuó y seguirá actuando con todo el rigor de la ley para hacer respetar el derecho propietario sobre un terreno o un bien inmueble. Este martes se confirmó desde el gobierno que hay al menos otros 207 predios avasallados en diferentes regiones del país, aunque no se anticipó cuándo serán intervenidos. El feminicidio nuestro de cada día. De forma dramática, la cifra de feminicidios registrados en nuestro país crece día a día como queriendo igualar o incluso superar la escandalosa cifra de 106 casos registrados el año pasado. Casi a la par de la condena a 30 años de cárcel que le fue impuesta este martes a Ramiro Mamani Calizaya, feminicida de Marcia Estrella Mamani, se informó sobre el caso de Nicole Salvatierra, una joven de 18 años de edad que fue asesinada en la localidad de Hardenman, en Santa Cruz. El feminicida fue su exparija quien primero colgó a Nicole de una viga, provocándole la muerte por ahorcamiento, para luego proceder a colgarse él y quitarse la vida. La joven Nicole dejó en la orfandad a una niña de dos años y con su caso, el número de feminicidios en todo el país asciende a 90. Unidos ante la sexta ola. En una reunión sostenida entre el Ministerio de Salud, Jason Ausa, los directores de los servicios departamentales de salud y los jefes de epidemiología de todo el país, se acordó la necesidad de avanzar hacia sistemas de vigilancia epidemiológica que den información rápida, además de concretar acciones de prevención y facilitar el acceso de la población a la vacunación. La cita permitió avanzar en la estandarización de estrategias a nivel nacional que permitirán afrontar de mejor manera la secta ola del COVID, además de las otras enfermedades que acechan a nuestro país. Dijo el ministro AUSA que no sirve tener un equipo excelente en un departamento y en otro un equipo debilitado, instando a que en todos ellos se garantice el acceso a los centros de diagnóstico, de vacunación y de tratamiento de las enfermedades. ...contra la maladada 046... Ni el Ejecutivo ni el Consejo Municipal de La Paz... ...pasaron del discurso y de las promesas... ...a la acción para dejar sin efecto... ...la ordenanza 046... ...que da vía libre a construcciones irrestrictas... ...en 10 zonas de la ciudad de La Paz... ...sin considerar criterios técnicos... ...en contrapartida... ...sugieron sumándose voces de rechazo a dicha normativa... ...que atenta contra la salud de la ciudad... En un comunicado público, la Universidad Mayor de San Andrés adelantó que está preparando una serie de acciones judiciales basadas en evidencias técnicas en contra de esa disposición. Del mismo modo, la Federación de Empresarios de la Paz pidió abrogar la ordenanza 046, toda vez que no se puede encerrar a la gente en bloques de cemento que no tengan luz, ventilación, parqueos y áreas verdes, recomendando que sean los expertos, arquitectos e ingenieros quienes desarrollen una propuesta razonable y equitativa que no solo favorezca a un pequeño grupo de personas. ...a pesar de los nulos esfuerzos que se hacen desde el municipio paseño... ...la 046 parece tener los días contados. La mala hora de las mascotas... ...a la desaparición del gato Tito en un vuelo de boa entre Tarija y Santa Cruz... ...que tiene movilizado al personal de la aerolínea, de Enabol y de otras instancias del Estado... ...además de particulares y voluntarios que podría significarle a la línea aérea una multa de hasta 72 mil bolivianos. Este martes se sumó un dramático episodio registrado en la Universidad Pública del Alto, que terminó con la muerte trágica de dos canes. Según testigos en el lugar, por razones aún desconocidas, una persona lanzó desde el cuarto piso de Lopea a un perro de color negro y al ver la escena, otro perro de color café saltó al vacío desde el mismo cuarto piso, producto de la violencia con la que los canes impactaron contra el piso, ambos murieron en el acto. Este hecho fue denunciado a la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente Pofoma, desconociéndose por el momento la identidad y el paradero de la persona que cometió el delito de biocidio. En el mundo, Castillo no renuncia y Boluarte sigue hackeada. Detenido preventivamente en celdas policiales, Pedro Castillo dijo ayer durante la audiencia judicial virtual en la que se rechazó su pedido de libertad, que él jamás renunciará al cargo de presidente ni abandonará la causa popular que lo llevó hasta allí. Castillo dijo que su detención es injusta y arbitraria, pues no se le comprobó que sea ladrón, violador ni corrupto negando que haya cometido los delitos de conspiración y rebelión. Castillo pidió a militares y policías frenar la violencia contra los manifestantes que piden, además de su liberación, elecciones generales, cierre del Congreso y Asamblea Constituyente, protestas que hasta el momento dejaron un saldo de siete muertos y decenas de heridos. Entre tanto, la policía confirmó que 13 de las 24 regiones del país registran bloqueos de carreteras, siendo las ciudades más convulsionadas las del sur del país en especial Cusco y Arequipa, donde este martes fue incendiada una planta de leche, Gloria. Mientras tanto, en el norte, la protesta se instaló en La Libertad y Cajamarca. Si bien en Lima se produjeron algunos enfrentamientos entre la policía y algunos manifestantes, la fuerza del paro nacional se sintió más en el área rural. Todo esto mientras la presidenta Dina Boluarte avanzaba en la designación de su gabinete de colaboradores. Y en los deportes, el voleibol vive en el valle. Luego del título obtenido la semana pasada en La Paz por las deportistas del Club olympic de Cochabamba. Ahora el turno es de la rama masculina. Este lunes arrancó el 25o campeonato de la Liga Superior en el que participan seis equipos, cuatro de ellos de Cochabamba. En el primer juego disputado en el Coliseo José Villazón Peredo, se midieron los locales. Mimbles y Universitario San Simón, venciendo los primeros por tres sets a cero. A segunda hora, el local San Martín se impuso sobre Ingenieros de Oruro por tres canchas a cero. En el partido de fondo, el Club Olímpic de Cochabamba derrotó a Utepsa de Santa Cruz, también por tres sets a cero. En la disputa de la segunda fecha este martes, el platillo fuerte era el duelo entre los cochabambinos San Martín y San Simón. El torneo se desarrollará hasta este viernes 16 con tres partidos por día, arrancando la jornada a las 17 horas.